En el video anterior vimos cómo construir el programa que nos permite hallar área y perímetro de un cuadrado. Para escribir un programa similar, pero que resuelva dichos cálculos aplicados a un rectángulo, vamos a tener que hacer algún podemos partir digamos, del programa que hicimos para el cuadrado, pero vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Primero, que en el caso de un rectángulo no nos alcanza con pedir el valor de un lado, tenemos que pedir... Eh, el valor de la base y el valor de la altura. Es decir, vamos a tener dos lados eh, o dos datos que solicitar. Entonces podemos basarnos en esta primera línea que ya usamos hoy para pedir un lado, copiarla y debajo pegarla para pedir el segundo lado. Como vamos a tener dos datos, vamos a tener que usar dos variables. Entonces a esta le podemos poner, por ejemplo, lado 1, Recuerden que no puede haber espacios en los nombres de las variables, es decir, no puedo poner lado espacio 1, sino lado 1. Una opción también podría ser base, si tomamos a una de las, de las caras del rectángulo como una base. En este caso yo voy a optar por poner en la denominación lado 1, y a esta otra variable, lado 2. Los textos, los inputs, los voy a cambiar también, por favor, ingresa el valor de un lado. Está bien el primero. Y al segundo le voy a colocar el texto. Por favor, ingresa el valor del otro lado. Una vez que ya tengo los dos lados, el lado más largo bueno, y el lado más corto, o como sea, voy a tener que mostrar el perímetro y el área. Y esto es muy sencillo. En el caso del perímetro, en el cuadrado era lado por 4. Acá va a ser. Eh, y acá entran en juego las diferentes opciones que tenemos, los diferentes cálculos que podemos hacer eh, para hallar el perímetro de un rectángulo. Es decir, si bien siempre es la suma de todos sus lados, podemos representarlo como uno de los, uno de los lados por dos, más el otro de los lados por dos, o bien sumar lado, lado más lado más lado más lado. O bien sumar el lado largo y el lado corto, y después multiplicarlo por 2. Son diferentes variables que arrojan el mismo resultado. En este caso voy a hacer el lado 1 por 2, más el lado 2 por 2. Al igual que en la matemática el signo más separa términos, por tanto primero se va a calcular el producto, después se va a calcular el otro producto y después se van a sumar. Recuerden que la multiplicación es con el asterisco. Para hallar el área es, la fórmula es lado o base por altura o uno lado por el otro lado. Entonces, acá en vez de multiplicar lado por lado, voy a multiplicar lado 1 por lado 2. Obviamente en los textos, de los mensajes que voy a imprimir como resultado, voy a poner el perímetro del rectángulo es y después el área del rectángulo. Con estos cambios ya puedo tener resuelto un, o ya puedo tener escrito un programa que reciba el ingreso de la, las mediciones de sus dos lados distintos, y con esos valores calcular tanto el perímetro como el área. Este comentario lo puedo dejar aunque corresponde al caso del cuadrado, así que lo voy a borrar. Solicitamos el ingreso de los lados. Recuerden que los comentarios no son obligatorios. Eh, yo los escribo para darle un poco más de claridad al, text, al código y recordarte qué es lo que voy a hacer en esa porción de código. Vamos a ejecutar nuestro programa. Me pides que ingrese el valor de un lado. Vamos a suponer que este rectángulo mide 2 la base y 1 la altura. Entonces a este le vamos a ingresar 2. A este otro le vamos a ingresar 1. Y cuando yo le voy a dar a aceptar me va a tener que arrojar el perímetro que es 2 más 2, que son 4. 1 y 1, que son 2. 4 más 2, 6. Este es el perímetro, 6. Y eh, la superficie es base por altura. Es 2 por 1, que me va a arrojar 2. O sea, los resultados esperables deberían ser, o esperados, deberían ser 6, para el caso del perímetro, 2 para el caso del área. Vamos a ver si nos devuelve eso. Le doy a aceptar. Y me dice, el perímetro del rectángulo es 6, el área del rectángulo es 2. Obviamente acá no estamos manejando eh, unidades de medida. Eh, no estamos poniendo si son 6 metros, 6 centímetros. Estamos trabajando solamente con el valor, eh, con el valor numérico. ¿sí? Bien, hasta acá en este video y con estos pequeños cambios ya pudimos resolver el caso de un programa que resuelve o que haya perímetro y área de un rectángulo. En el siguiente video vamos a abordar las mismas situaciones para un triángulo equilátero.